de todo el mundo, si queréis saber de España en profundidad, de primera mano, este es vuestro canal. Hoy vamos a hablar, eh, contamos con la presencia del magistrado en activo, don Jesús Villegas, y nos va a hablar un poquito de, un, de una película que se llama La Gran Invención. Yo en el título del vídeo he titulado ¿Qué está ocurriendo en Europa en estos momentos? Bueno, antes de nada quiero saludar a todos los que estáis en España, en Argentina, en Bolivia,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 os agradezco que ahora las preguntas que tengáis para don jesús los que estáis en la sala de zoom levantéis la mano la manita virtual los que veis luego el vídeo ponerlas en los comentarios las preguntas y las aportaciones que queráis hacer y los que estáis en el vivo en en youtube pues ponerlas en el chat los que no estéis suscritos suscribiros con campanita porque ya os digo que siempre emitimos en directo y decírselo a personas que creáis a las que podemos ayudar quiero darle mucho las gracias a janet gutiérrez os leo tres comentarios que creo que, que debéis de conocer no puedo leer todos pero solo son tres el resto verlos en los comentarios de los vídeos anteriores janet gutiérrez nos dice que ella es sueca y hablando del vídeo que hicimos ayer de la chica que está en dinamarca que la quieren devolver a colombia ella nos dice que sus vecinos daneses que se han cansado que tuvieron muchos solicitantes de asilo árabe y, y palabras textuales que se han cansado y que, que es por eso que la situación en dinamarca ha cambiado para los emigrantes Susi Flores nos sugiere para esta chica que casi lo mejor, lo más fácil, pues que acepte la que la devuelvan a Colombia, oye, y que una vez que esté en Colombia, en el mismo aeropuerto lo que sea, pues se saque otro billete y se venga, si quiere, para España o para el país que quiera. Yo creo que es una solución bastante práctica, porque Don Oscar Padrón está mirando soluciones y la cosa está complicada. Y por último, agradecerle a Íñigo Alay, que me dice, Luis, se te olvidó decir que Alcalá de Henares... Es la patria, la ciudad de Miguel de Cervantes, y aparte de que tiene una gran universidad. Y tiene toda la razón, Íñigo. Muchas gracias. Bueno, os, os recuerdo mucho que el feedback que me ponéis en los comentarios, pues es lo que nos anima a seguir para adelante. Ana González, por último, y ya termino, ya dejo a Don Jesús. Me ha comunicado, le doy también las gracias que os, que os diga que el 23 de mayo el Ministerio de Exteriores de España va a fletar un avión desde Caracas hasta España, ¿vale? el que quiera aprovechar ese vuelo simplemente tiene que ir al consulado de españa allí en venezuela en caracas que os dan los salvoconductos tanto para españoles que están en venezuela como para residentes en españa que se encuentren en venezuela vale os recuerdo es el 23 de mayo ir al consulado de, de españa en caracas y allí os lo gestionan y nada yo ya sin más dilación voy a dar paso a don jesús villegas magistrado ¿Vale? que nos va a comentar mmm, la, la película que él mismo nos ha sugerido la gran invención muchas gracias don jesús tiene usted la palabra buenas tardes José luis saludos a los PRIXLINERS de todo el mundo y un honor estar aquí de nuevo de qué es de lo que vamos a hablar hoy pues del futuro de europa del papel de china y como siempre de manera recurrente de la situación de epidemia que vivimos. Hay un asunto jurídico muy importante que yo no sé si habréis reparado en él y es una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán muy reciente. Es una sentencia en la cual el Tribunal Constitucional Alemán, según los comentaristas, se enfrenta con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto es así que hay algunos que han hablado que puede ser el principio del fin de la Europa unida y que el Tribunal Constitucional Alemán es el sepulturero de la Unión Europea. ¿Por qué? Bien, es una sentencia difícil, que si queréis luego después explico con más detalle. Ahora simplemente voy a dar una perspectiva general. Tengo que agradecer a un abogado, Antonio García Noriega, que me ha ayudado a interpretar y a entender la sentencia, que es bastante compleja. Si buscáis en internet, hallaréis muchas referencias a esta sentencia, pero el núcleo, el fondo técnico, no se entiende. Y a mí este abogado me ha ayudado mucho. Recordad que la última vez también me ayudó a interpretar la película, que era bastante complicada, un magistrado del tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha que se llama Jaime Velozano, que es muy amigo mío es miembro de la plataforma, igual que este abogado, miembro de la plataforma que tenemos para despolitizar la justicia en España. Y también quiero agradecer a una abogada que es muy activista y lucha por la despolitización de la justicia, que se llama Irene Campillo, que me ha hecho llegar unas notas muy interesantes y que siguió con mucho interés y comentó con mucha inteligencia la película que tuvimos la última vez. La película que tenemos ahora no es menos interesante. La dirige un economista español que se llama de Pérez. Es un cortometraje y trabaja una hipótesis verdaderamente curiosa y es que la Unión Europea desaparece en el año 2017. ¿Por qué? Pues porque aparece un documento inaudito, misterioso. ¿En qué consiste ese documento? Es un informe, un memorándum elaborado nada más y nada menos que por las órdenes de adolfo hitler en el año 1942 entonces pensando que alemania podía perder la guerra idearon un plan b si somos derrotados por las armas ganaremos por la economía en ese informe supuestamente se preveía se preveía la creación de la unión europea una vez que alemania hubiera sido derrotada no obstante resurgiría como abc de sus cenizas y dominaría europa no por la fuerza de las armas sino por la fuerza de la economía por el euro esa es la idea central de la película ¿Qué ocurre pues según nos cuenta la trama como ese documento se hace público se genera a lo largo de todo el continente un sentimiento anti europeísta y los países uno a uno se van saliendo de la unión europea hasta que está por fin da el cerrojazo, porque prácticamente se queda sin nadie. Y aquí está lo más sorprendente de este cortometraje. Y es que el vacío de poder que se genera como consecuencia de la desaparición de la Unión Europea como actor internacional lo llena nada más y nada menos que China. No voy a reventar el final de la película, pero os aseguro que es absolutamente espectacular. Y como os decía. Esta sentencia del Tribunal Constitucional Alemán ha sido interpretada por algunos precisamente como un vaticinio de que ese final de la Unión Europea puede estar aproximándose. Yo, como anunciaba antes, pondré solamente unas pinceladas, porque es una cosa en realidad bastante complicada. Es que yo la he podido comprender gracias a Antonio Vázquez García, Mica, como digo, un experto en derecho internacional y un abogado muy versado en materia de geopolítica. Bien. Como sabéis, los estados, los de Europa y en realidad los de cualquier parte del mundo, tienen unos gastos que exceden de sus ingresos. Este déficit, ¿cómo lo suplen? Pues lo mismo que los particulares, endeudándose, pidiendo préstamos. Los estados emiten unos documentos que se llaman bonos y entonces nosotros compramos los bonos, le estamos dando dinero al estado y luego cuando pasa un tiempo lo devuelven con unos intereses. O sea, es un mecanismo de deuda que en la esencia es lo mismo que cualquier otra deuda. ¿Qué ocurre en Europa? Pues que hay determinados países que tienen unas economías más débiles, en general los países del sur, y que neces necesitan una financiación potente. ¿Cómo consiguen esa financiación? Se lo presta en muy buena medida el Banco Central Europeo, que es la institución financiera común a todos los países de la Unión. Entonces, si España, Italia o grecia tienen que sacar deuda pública y no la consiguen colocar en el mercado porque no se la compran, porque no les prestan dinero, es el Banco Central Europeo el que le compra la deuda. Claro, nos preguntamos, ¿y de dónde saca el dinero el Banco Central Europeo para prestárselo a los países del sur? Pues lo saca de los propios estados de la Unión Europea, lo cual quiere decir que Alemania que es el país que más aporta económicamente a la Unión Europea, en la práctica lo que está haciendo es un traspase de activos, una financiación de los países del sur. A un grupo de empresarios alemanes esta situación no les gustó nada y plantearon una cuestión ante el Tribunal Constitucional alemán, un recurso. Y el Tribunal Constitucional alemán elevó una consulta, una cuestión perjudiciada al Tribunal de justicia de la Unión Europea para decir si efectivamente esta política del Banco Central Europeo, que en la práctica era financiar a los países del sur, no estaba violando en realidad la normativa de la Unión Europea, porque el Banco Central Europeo tiene encomendadas misiones de política monetaria. Su misión no es la de traspasar el dinero de Alemania al de Portugal, al de España o al de Grecia. ¿Qué sucedió? Pues que el tribunal de justicia de la unión europea dijo que no la política del banco central europeo era perfectamente legal y no había nada que objetar y el tribunal constitucional alemán se ha revelado ha dicho que supone una violación de los pactos suscritos por alemania y le da un plazo fijaos el tribunal constitucional le da un plazo al tribunal europeo de tres meses para que aclare su política es decir está planteando un ultimátum. esta sentencia de los alemanes ha sido interpretada por algunos comentaristas como el principio del fin se ha dicho incluso que el tribunal constitucional alemán es el sepulturero de la unión europea como vemos se presentan unos paralelismos interesantes con la película porque hay quien está hablando ya del fin de europa Precisamente por la brecha, por la grieta que supone Alemania. Y entra en escena China, que en la película desempeña un papel fundamental. Esta epidemia que vivimos, según se dice por algunos, tiene su origen en China y no solamente por acontecimientos naturales, sino por la mano del hombre. Aquí quiero poneros de relieve algo absolutamente mágico. Se dice que la realidad supera la ficción. Pues yo digo que es al revés a veces parece que la realidad copiase a la ficción me imagino que ya lo sabréis muchos de vosotros porque en las redes sociales ha sido un asunto recurrente pero hubo un escritor americano en los años 90, que se llamaba ian Huns, que predijo lo que iba a ocurrir ahora dijo que en el año 2020 se extendería una enfermedad respiratoria una especie de gripe por todo el mundo de consecuencias verdaderamente devastadoras generada por un virus. De, imaginaos tú, cómo se llamaba ese virus. Wuhan 400, según especulaba este escritor americano, como consecuencia de unos experimentos efectuados por un laboratorio militar chino situado en dicha ciudad, se producía una fuga que afectaba a todo el orbe y que creaba precisamente la epidemia que tenemos ahora esto dicho por un escritor en los años 90 hace más de 20 años absolutamente asombroso china de nuevo ahí nos preguntaremos si tenemos tiempo de profundizar en el asunto si efectivamente esto tiene algún visor de verosimilitud o por el contrario es una mera fantasía y otra pincelada jurídica y ya en breve termino es otro punto recurrente, del que hemos hablado en varias ocasiones, que trata sobre el estado de alarma que hay en España ahora. Ya sabéis que hay muchos juristas que piensan que en realidad las medidas restrictivas que se están tomando exceden de lo que jurídicamente permite el estado de alarma. Y la última vez hice mención a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con ocasión a la prohibición del derecho de manifestación de un sindicato que lo había planteado. Los sindicalistas habían podido manifestarse, la autoridad gobernativa correspondiente, esto es, la subdelegación del gobierno lo había prohibido, habían recurrido a la autoridad judicial, en este caso al Tribunal Superior de Justicia, como he dicho antes, y efectivamente le dio la razón a los recurrentes y dijo que la prohibición, la autoridad gobernativa del gobierno civil, como se llamaba antes, no era legítima, y permitió la manifestación. Me he traído la sentencia y tengo algún párrafo señalado para leeros después, si surge la ocasión, porque creo que es muy interesante. Se está hablando de que esta epidemia va a dejar herida Europa y muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Hay quien duda de que la Unión Europea sobreviva, quizás sea una víctima de la epidemia y no solamente mueran los seres humanos, las personas, sino también las instituciones. Y bueno, pues, os dejo ya como apunte para acabar la introducción. Inicial. El cortometraje es sencillamente espectacular, increíble, pero claro, es algo completamente fantasioso. Eh, yo he estado discutiéndolo en profundidad con Jaime Lozano y con Antonio García Nuriega, que me ha puesto sus ideas sobre la mesa, que luego posiblemente tendré ocasión de comentarlas, y hablando entre nosotros nos preguntábamos es todo es todo mentira es todo invención porque recordad que en el caso del virus de Wuhan la novela resultó ser cierta esto es todo una invención si os fijáis en el cortometraje al final antes de que sacan los créditos dice que todo es una invención salvo el informe elaborado por órdenes de adolfo hitler y da una referencia para buscarse en internet. Y yo, bueno, pues alentado por estos compañeros, empecé a investigar. Por increíble pues, que os parezca, el informe existe. No, no es mentira. Está los archivos de un museo alemán y lo han puesto en la red. Yo me he bajado una traducción inglesa. Con lo cual, ¿qué os voy a decir? A veces los límites entre la realidad y la fantasía son tan borrosos que en realidad no sabemos dónde estamos. Somos personas reales o ocurre como en Alicia a través del espejo que en realidad somos el sueño de alguien. Alguien dirá: por pues bueno, más que un sueño es una pesadilla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Quiero invitar a todos los que están en la sala de Zoom, pues que levanten la mano virtual y les doy paso para hacerle las preguntas, a don Jesús. Y los que estáis en el vivo en YouTube, poner las preguntas en el chat. Y los que veis luego el vídeo, poner las preguntas en los comentarios, que os lo agradezco mucho. O las aportaciones también que queréis hacer, que os lo agradezco mucho. Respecto de la sentencia que nos ha comentado don Jesús del Tribunal Constitucional Alemán, es cierto, porque a ver eh, la Unión Europea, mmm, pues los, los, los estados que la forman, mmm, firman un acuerdo, por ejemplo, y le dan un poder al Banco Central Europeo, para que dirija la política monetaria europea. Pero claro, eso no le da plenos poderes al Banco Central Europeo. Me explico con la excusa de, de dirigir la política e económica europea. Si, por ejemplo, el Banco Central Europeo... Eh, dice que es bueno para la economía yo qué sé. me voy a poner un ejemplo inventado que lo vi el otro día es bueno para la economía de europa que todos los delincuentes que estén en la cárcel lo digo así exagerado para que me entendáis salgan a la calle eso no lo podría hacer el banco central europeo el banco central europeo se tiene que limitar a la política económica y es que ha tomado algunas decisiones que yo creo que yo estoy un poco de acuerdo con el tribunal constitucional alemán que un poco exceden de su mandato el, el banco central europeo se tiene que limitar a la política monetaria y no con la excusa es mi opinión ¿eh? de la política monetaria tiene plenos poderes insisto el ejemplo imaginaros soy el banco central europeo y digo oye para la política económica de europa que suelten a todos los presos de las cárceles de europa que eso va a venir bien porque van a consumir háganlo no pues una decisión de ese tipo es la que el Tribunal eh, Superior Alemán le discute al Tribunal eh, o sea al Banco Central Europeo. Vale, es mi opinión que es que precisamente no sabía yo que era hoy el tema este que iba a tratar don Jesús, pero me ha saltado a la cabeza. Y es que el tema es ese en el fondo. Es muy fácil los políticos decir no os preocupéis, yo vamos a, a proteger a todos, vamos a entre comillas imprimir el dinero que sea necesario que nadie se va a quedar atrás el banco central europeo pico paco se pone y alemania le ha dicho y espérate que esto de imprimir sin límite a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad y es un poco ahí donde está el toma y daca vale ahí eso. bueno yo os voy a dar paso a los PRIXLINERS el primero que tiene levantada la mano es, es luis césar pues luis césar actívate el audio y, y ya puedes preguntar a don jesús si te parece ya puedes hablar, ya lo tienes activo. Luis, preséntate un poco dónde estás, ¿vale? Para que te conozca toda la audiencia y ya puedes. Bueno, yo ya he estado aquí en la sala. Luis, se te oye muy bajito, Luis. No tienes micrófono, tienes el audio activado, pero casi no te oímos. A ver. No, no se te oye, amigo. Mira, a ver si te lo puedes. Voy a dar paso a Ricardo y, y mira, lo es cosa tuya, ¿eh? Porque el micro aquí lo tienes bien. Vale, Ricardo, te doy paso mientras Luis se pone un auricular o algo. Puedes bueno, participar, Ricardo, desde hola, Argentina. Buenas ¿verdad? tardes, don Jesús, buenas tardes. Primero. Hola, buenas tardes. Ricardo de Argentina. Bueno, eh, no sé, don Jesús, a mí me fue... Me, me, si yo vi el trainer y fue muy impactante, ¿no? Solo pensar que puede llegar a pasar esto y por el dato que ha dado usted y es muy posible, es un poco matar la esperanza de muchos que... Queremos ir para lugares de vivir un poco más tranquilos y más ordenadamente. Eh, no sé si todo esto es producto de, de, de una incapacidad política y que ha llevado este virus, que se ha puesto de manifiesto. Y Yo creo que el tema de, del escritor que predijo hace 20 años es una realidad. Esto tiene que... Algo, algo tiene que haber manipulado, yo creo. Esto es una guerra que yo... como Yo te veo tres aristas. No es una guerra convencional, acá no se edificios, ni, ni, ni redes importantes, como agua luz, pero está destruido todo, después tiene que ver un tema ambiental para mí, que lo ha hecho muy bien la tierra, y ojalá se pongan de acuerdo para poder seguir continuándolo, si esto sigue así, y, y tercero, debe eh, un tema a nivel de los sistemas previsionales del mundo, no se pueden mantener, y ha desaparecido un montón de gente este, de, de, la, de edad, y creo que eso es lo que ha puesto en la mesa el, el eh, el gobierno alemán y ha tomado esta determinación, ojalá se pueda subsanar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bien, pensemos. ¿Es que haya escapado de manera accidental o intencionadamente. Esa es la pregunta que tenemos que poner sobre la mesa. Bueno. Eh, evidentemente no estamos hablando de algo absurdo no estamos hablando de un aterrizaje de ovnis ni de fantasmas, esas cosas pasan pero ha ocurrido en este caso en particular es dudoso que haya ocurrido yo también lo he hablando con expertos en la materia como don Antonio García Noriega que es un experto también en materia militar y, y efectivamente hay mentes que están ahora mismo pensando gente muy inteligente pero la hipótesis de que esto haya sido un accidente meramente natural tampoco la podemos descartar porque se han hecho estudios sobre la estructura genética del virus y hasta donde saben los genetistas y los expertos en la materia parece que su composición es la de una entidad muy antigua que viene con mutaciones de muchísimo tiempo atrás entonces no estamos hablando de 30 o de 50 años porque claro las técnicas de manipulación genética, las técnicas perdón de, de guerra química son relativamente recientes ¿no? tenemos que remontar a la primera guerra mundial estamos hablando de procesos de evolución genética que obedecen a tendencias y evoluciones naturales que comportan un tiempo mucho mayor no parece que la huella de la, de la mano del hombre esté ahí sino de la mano de la naturaleza lo digo de verdad con toda la humildad porque yo no soy biólogo que se pueden buscar interpretaciones intermedias y decir pues que tal vez los expertos militares chinos hayan tomado una cepa ya existente la hayan manipulado y por eso precisamente están esas huellas ahí antiguas de un organismo al central que proviene de mucho tiempo atrás yo lo desconozco pero parece que los indicios van en contra de la hipótesis de un arma biológica pero dejando de estos temas que son muy técnicos yo he estado discutiendo el asunto extenso con antonio garcía Noriega, y claro es que a la economía china tampoco le interesa hundir al mundo ellos son los primeros que van a resultar muy perjudicados de esta situación no olvidemos que los chinos eh, tienen muchísima deuda estadounidense lo que decíamos al principio de la deuda pública entonces, claro, si los americanos no pueden pagar la deuda, los primeros que van a resultar perjudicados son los chinos. Parece que no tiene mucho sentido que las autoridades chinas conciban hundir la economía norteamericana cuando los primeros perjudicados serían ellos. Lo digo con toda la humildad porque ni soy economista ni soy biólogo, pero bueno, entre todos, como dice un José Luis, podemos ejercitar nuestras mentes para desarrollar el pensamiento crítico. Lo que sí es cierto y estoy de acuerdo completamente con ustedes que nos hallamos ante una situación que está excediendo de las capacidades de previsión de los sistemas organizativos de todos los países y que nos ha revuelto ganancia de pescadores. Habrá que ver si esta crisis que se está produciendo en Estados Unidos y en la Unión Europea no va a generar un hueco que lo llenen potencias totalitarias como China. Porque en una de nuestras intervenciones anteriores, en otro de los debates que tuvimos, Hablamos de contribuciones de algunos filósofos, como el filósofo este coreano tan famoso que vive en Alemania, Wing Chulam, que decía que la primera víctima de esta situación de crisis estaba siendo la fe la democracia, porque hay determinados países como China, Corea o Singapur que se están poniendo como ejemplos de superación de la crisis. Y parece que esto de la democracia ya quedara como un poco anticuado y que esto de la democracia pues, no ayuda mucho a resolver problemas tan graves como una crisis. Ahí es donde yo vería la mayor amenaza de China. No que nos vayan a invadir militarmente, no que nos vayan a estrangular económicamente, sino que su modelo totalitario y antidemocrático empiece a ganarse un trocito de respetabilidad dentro de lo políticamente correcto. Muy bien, muchas gracias don Jesús. Voy a dar paso al siguiente que ya levantó la mano. Adán está se había salido, pero... El que quiera entrar a Zoom o se ha abierto la sala, ¿vale? Pero el que entre, que sea para hacerle preguntas a Don Jesús, ¿eh? Para levantar la mano y preguntarle si queréis. Luis César, te toca, actívate el audio, Luis César, y puedes preguntar a Don Jesús. Luis César, a ver, a actívate el audio, Luis. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora ya te vemos perfectamente. Ya lo has arreglado. Sí, sí, me puse otro casco. Vale. Este, la, preg la pregunta que yo tengo es la siguiente. Eh, si los pueblos unidos son los que se desarrollan, ¿verdad? Eh, porque usan las culturas de cada quien y, y van para adelante. Y todo el desarrollo que ha tenido la Unión Europea en el más de 20 años países individualmente estarían capaces de soportar la realidad actual Muy buena pregunta buenísima pregunta Bien no es fácil de responder Ha pensado usted han pensado ustedes por qué ahora con la globalización salen países cada vez más pequeñitos todo el mundo se quiere independizar Mientras que antes, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética era un imperio gigantesco. Y en la antigüedad, el imperio romano era enorme, el imperio mogol, inabarcable, incluso en la América Precolombina, el imperio incaico era de unas proporciones verdaderamente grandes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora que estamos en la globalización y tenemos una mayor disponibilidad tecnológica y los productos circulan por todo el mundo? Las entidades políticas parecen ser cada vez más pequeñas y los grandes espacios públicos se desintegran en un proceso cada vez más pequeño. No sabemos a dónde vamos a llegar, como si fuera la película del hombre mengua. Los economistas han elaborado una explicación al respecto. Y es que eh, en épocas pasadas, la época del imperio romano, del imperio turco, de la América precolombina, por ejemplo, el comercio a nivel mundial era muy restringido uno se tenía que abastecer de los productos que estaban cerca de su vivienda del lugar donde uno habitaba y entonces los grandes imperios tenían mucho sentido porque creaban un espacio interior económico donde circulaban los activos eh, en el imperio español eh, un señor que estuviera en sevilla podía tener cacao o bananas del caribe de américa y eso lo garantizaba la existencia de un espacio militar por los galeones españoles que permitía que las mercancías circularan. Hoy día, como resulta que hay un comercio internacional que funciona por sí solo, los grandes estados, los grandes imperios ya no son tan necesarios. Y las entidades políticas, pequeñas o incluso diminutas, pueden subsistir en la lucha económica internacional. Esta es la explicación que han dado algunos economistas. Pero dicho esto, también es verdad que esas entidades son cada vez más débiles y que si Europa se desintegra puede ser presa fácil de potencias grandes como por ejemplo China o los Estados Unidos. Y yo les traigo a la población el ejemplo histórico de Grecia. Grecia, la Grecia clásica, pues fue un foco de cultura, de progreso no solamente filosófico, sino también técnico, una gran cantidad de avances científicos e incluso militar. Los soldados espartanos eran invencibles. Sin embargo, estaban atomizados y cuando el Imperio Romano llegó, era un imperio más tosco, más débil, sin tanta cultura, sin tanta técnica, pero gigantesco y con legiones de miles y miles de hombres, lo sometieron sin esfuerzo. Por tanto, ese proceso de atomización y de fragmentación europea o en América incluso, que también hay procesos de integración supranacional. Si lo abandonamos sin pensar las consecuencias, quizás nos encontremos con alguna sorpresa desagradable. Vamos a, vamos a intentar que no sea así, don Jesús. Por, por, por eso también hacemos estos vídeos, cada uno pone su granito de arena y entre todos muy rápidamente os leo dos comentarios que han dejado en los en el vivo de youtube en el directo y ahora pasamos a la siguiente pregunta artemio ramos dice quien te gobierna el bolsillo te gobierna la vida refiriéndose al banco central europeo supongo y leudo quintero nos dice nos dice lo peor que puede ocurrir es que se imprima moneda sin tener un respaldo económico detrás ya que les ocurriría lo que a nosotros nos pasó en venezuela estoy de acuerdo contigo leudo pues paso a las siguientes preguntas. óscar eh, Padrón, actívate el audio y puedes preguntar a don Jesús si quieres. Buenas tardes, don Jesús. Disculpa. Hola, buenas tardes, encantado. El paralelismo que hay de ese video con lo que está pasando en la actualidad y los hechos fácticos, o sea, no, no, son, no son cuestiones irreales, sino reales. Alemania, a través, de, eh, por medio de. De la señora Merkel, de la presidenta Merkel, ha tenido una disputa con Estados Unidos en los últimos los últimos tiempos, donde ella está reclamando las reservas de oro que mantiene Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, China está acumulando también oro y, y, y Rusia también está acumulando oro. Con la interpreta ¿Cómo interpretaría usted esa repatriación de oro que hizo Alemania? que ha repatriado casi el 50% y casualmente los tiempos se adelantaron y culminaron esa, esa primera repatriación en, el, en el, este 2017. ¿Será que existe de verdad un reacomodo o un nuevo orden en referencia a, a controlar esas reservas y, y cambiar el orden económico mundial? Bueno, pues la verdad es que yo no, no lo sabía. Le, le agradezco la noticia porque estaba usted muy atento a a detalles de la economía internacional que a lo mejor pasan desapercibidos para alguien que no tenga su formación y su capacidad de observación. Eh, Los movimientos de reservas de oro como síntoma de un nuevo orden mundial, pues no sé qué decirle, no sé qué decirle. Tal vez, pero ciertamente... El orden económico europeo se basa en un eje, en el eje franco-alemán, no solamente Alemania, sino también Francia. Y yo creo que estos países han llegado a la conclusión de que si no trabajan juntos se van a ver barridos por las corrientes internacionales, van a ser pues como una hoja en los vientos de la globalización. Eh, yo creo que la política de Merkel... La política de Merkel no pretende dinamitar Europa, sino todo lo contrario, y aproximarse a Francia. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que diga este corto tan gracioso que hemos visto, en realidad eh, hay una simbiosis entre la Unión Europea, dentro de los países de la Unión Europea, entre Alemania y el resto de los países. Porque es cierto que Alemania presta dinero pero Alemania al mismo tiempo tiene un mercado interno enorme donde colocar sus productos. Y decía don José Luis que evidentemente no se le puede dar a la máquina de dinero porque entonces lo que creamos es una inflación galopante, pero es que los alemanes son muy sensibles al respecto porque yo sé, durante la época de entreguerras en la República de Weimar, bueno, ya sabemos que iban a hacer la compra con un saco de billetes. Yo creo que tampoco van por los tiros por ahí. ¿Dónde está el efecto económico perverso que se produce como consecuencia de la política del Banco Central Europeo? Bien. Como resulta que ellos compran deuda a los países del sur, los tipos de interés bajan. ¿De acuerdo? Entonces, al bajar los tipos de interés, aumenta la circulación monetaria y sube la inflación. Y por otro lado, los Ahorradores alemanes que tienen sus depósitos en bancos, como bajan los tipos de interés porque está comprando deuda el Banco Central Europeo, obtienen menos intereses a sus ahorros. Es decir, yo soy un alemán, yo tengo un millón de euros en el banco y como el Banco Central Europeo compra deuda a España o a Italia, bajan los tipos de interés, sube la inflación y yo veo cómo mis intereses en los depósitos bajan este es el mecanismo que tenemos que tiene poco que ver con dar a la máquina de dinero para sacarlo eso pues tristemente y con todos los respetos de verdad porque yo adoro eh, iberoamérica eso es lo que hemos visto en algunos países como eh, venezuela por ejemplo y lo digo con todo el respeto para los compañeros para los compatriotas que yo me considero de la misma nación que ellos por una comunidad transatlántica, pero no es lo mismo, ¿sabe lo que le digo? No es poner la máquina de dinero, no estamos en la Alemania de Weimar, estamos en un mecanismo complejo. Y además hay una circunstancia muy interesante al respecto, y es que decimos, bueno, es que vamos a ver, el Banco Central Europeo compra deuda a los países del sur. Bien. Pero, ¿con qué dinero lo compra? El hombre, lo compra con el dinero de Alemania, pero no solamente con el dinero de Alemania, lo compra con el dinero de todos los países europeos. Con lo cual, se da un círculo muy curioso. España recibe dinero del Banco Central Europeo, pero al mismo tiempo España le da dinero al Banco Central Europeo. Entonces, es yo me lo quiso y yo me lo como, se crea una especie de círculo económico extrañísimo. ¿A dónde conduce todo esto? Pues miren, a lo que conduce es a si creemos o no en el proyecto de la Unión Europea. En realidad, más allá de los tecnicismos jurídico-económicos, lo que está es si consideramos... Que ante amenazas tan grandes como puede ser la de China, la de los Estados Unidos, los europeos o los americanos en las experiencias que tengan ellos de integración supranacional similares, creemos que merece la pena sacrificarnos un poco para unirnos y ser más fuertes. Y yo, mire, le voy a dar mi opinión al respecto, que esto es algo muy personal y que se podrá compartir o no, yo entiendo que es polémico, pero en mi modestísima opinión creo que es la clave del asunto. Sabe dónde está la dificultad. No en que se quiera rediseñar la política europea eh, comprando oro o sacando dinero sin valor. En el que no hay un patriotismo europeo, no hay un sentimiento de unidad europea. Si un alemán se sintiera tan orgulloso de un griego, de un portugués, como yo español me siento tan orgulloso de un catalán o de un valenciano o de un canario. Puede haber diferencias, pero todos somos la misma patria, todos somos el mismo pueblo, todos nos sentimos españoles. Si hubiera un sentimiento de pertenencia europea y yo considerara con un sueco, que un belga, que un francés, que un griego, que un polaco, a pesar de nuestras diferencias, en el fondo somos una patria común, me siento orgulloso, salgo al extranjero, salgo a los Estados Unidos, salgo a China y digo, no, yo soy europeo, si eso fuera así, no costarían tanto los sacrificios. Pero hemos prescindido de la dimensión espiritual, sentimental, emotiva de Europa y al final ¿qué queda? Nada. Queda una Europa de mercaderes, queda un conjunto de instituciones políticas que se perciben como una democracia, unos negocios que se ven sencillamente como una especulación financiera. Si falta el alma, si falta el espíritu, si falta ese sentimiento de pertenencia, vamos a naufragar vamos yo lo veo así y ya lo digo por supuesto que es una opinión estrictamente personal que puede ser que esté equivocado y que acepto todas las críticas al respecto yo estoy de acuerdo con usted don jesús ¿eh? en lo que dice eh, falta ese sentimiento que al final es lo que lo que en realidad lo más importante no limitarlo a un espacio de mercado y ya está Voy a dar paso al siguiente, a Jorge Moreno. Si alguno de los que habéis intervenido queréis repreguntar a Don Jesús, no tenéis más que volver a levantar la mano virtual. Jorge, puedes activarte tu audio y, y preguntar a Don Jesús. Buenas tardes o buenas noches allá. Eh. Hola, Jorge Moreno de, de Cali, Colombia. Una pregunta, es más de una pregunta. ¿Y qué se puede hacer para evitar todo eso? Bueno, bueno, bueno, tenemos una audiencia inteligentísima. Muy, ustedes muy buena al... pregunta, Jorge. Buenís... La verdad, José Luis, enhorabuena por la audiencia que tienes. ¿eh? No, a mí no me la dé, don Jesús. Désela a ellos. Ellos son los PrISLINES los que Pero ellos quiero se van que sí, sí, En este mundo donde hay tanta vaciedad, tanta vacuidad, donde ves tanta basura en la televisión, encontrarse con gente tan inteligente y tan preparada, ciertamente es una, es una satisfacción. Miren, yo quiero ser optimista. Quiero ser optimista. Eh, yo esto lo estaba hablando con este experto, con Antonio García Noriega, y nos hemos preguntado, bueno, y el día después, mañana, qué va a pasar? Pues, miren, pasa lo que pasa. Que no va a llegar la sangre al río. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se va a atrever a apretarle las tuercas demasiado al Tribunal Constitucional Alemán, porque el Tribunal Constitucional Alemán, al fin y al cabo, es quien pone la pasta, quien pone el dinero. Entonces ya pueden decir los tratados internacionales lo que digan, si no se le da al grifo de los euros, de los dólares, de las divisas, la Unión Europea es simplemente papel mojado. Pero los alemanes no son tan suicidas como para darle una patada a la Unión Europea, porque ellos se dan cuenta que a pesar de todo, en comparación con China, los Estados Unidos, la India, son una nación relativamente pequeña, enclaustrada en el corazón de Europa y que tendrían unas grandes dificultades para sobrevivir. Ahora, en un juego de intereses egoístas, posiblemente, logremos salir de este atasco, de este bloqueo. Yo lo confío así. ¿Y qué solución tenemos? Miren, tenemos 30 años por delante, una generación a ver si entre todos somos capaces de crear una generación de europeos en los cuales el orgullo de pertenecer a un continente como es el nuestro que tiene los orígenes de roma y de la grecia clásica que ha iluminado el mundo que hay muchos motivos para sentirnos satisfechos de los que somos pueda generar un sentimiento de unidad nacional y lo digo sin carácter excluyente, lo digo con todo el cariño para América, que yo considero que somos hermanos, que América es la misma cultura que Europa y que España, y yo desde luego aliento, ya me gustaría, que hubiera procesos de integración supranacional en América, análogos a los de Europa. Y les pongo sobre la mesa una cosa interesante que quizás tengan olvidadas, y en la cual yo siempre he tenido una gran esperanza. Saben ustedes que hay una comunidad de Estados Iberoamericanos que engloba no solamente a toda Latinoamérica, no solamente a toda Iberoamérica, sino a España, Portugal y Brasil, y que se ha creado un secretariado general y unas instituciones que de alguna manera intentan emular a la Unión Europea, durante mucho tiempo tuvo éxito y sabía en la prensa. Últimamente está de capa caída y apenas nadie habla de ella. Me preguntaba usted soluciones. Pues mire, reactivar esta comunidad de Estados Americanos sería muy útil una salvaguarda un salvavidas porque por ejemplo yo le hablo como español estamos en una encrucijada de dos mundos europa y américa y si consiguiéramos procesos de acercamiento de alianza y de integración de un alcance tan vasto ya no tendríamos tanto miedo a los chinos Yo voy a dar paso al siguiente priliner que pregunta pero solo un inciso muy corto yo pero es mi opinión a ver, le echamos mucho la culpa a china pero yo más bien miraría fijaros al mundo anglosajón la mano negra también puede estar en el mundo anglosajón y no interesa que los iberoamericanos estemos unidos que todos nos apuntan a china pero a veces hay otras manos por ahí que indican más al mundo anglosajón yo, hablo, yo diría los Soros y tal pero bueno es, es un inciso muy rápido Paso a Camilo. Camilo, puedes puedes activarte el audio y preguntar a don Jesús. Camilo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No Hola, me buenas noches. ¿Qué tal? Eh, bueno, mi pregunta puede ser, puede ser un poquito de salida de contexto, pero es la siguiente. ¿Cree usted que de pronto eh, con la salida de, con lo que se está viviendo, con el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, incentive a otras grandes naciones en un tiempo futuro, a que también hagan lo mismo? Otra pregunta interesantísima. Ciertamente hoy está siendo esto un examen de un nivel altísimo, ¿eh? Menos mal que me han ayudado compañeros a prepararlo. Es tremendo. Mire, da usted la clave, pone el dedo en la llaga. La salida de la Unión Europea del Reino Unido va en la misma línea de lo que dice don José Luis. Los chinos muy malos, los chinos muy malos. Bueno pero es que a lo mejor tenemos el enemigo más cerca de lo que de lo que pensamos el reino unido siempre ha tenido un desprecio olímpico por europa y mire la salida del reino unido de europa es muy duro porque geoestratégicamente supone una mutilación nos hace perder poderío económico y militar pero a veces uno piensa mira, si tan a gusto si tan a disgusto perdón estáis puerta y fuera que esto no es obligatorio estar aquí. yo yo siempre he creído que el reino unido podía ser la, la vanguardia marítima de europa que fuera esa potencia naval que no tenemos que no tiene alemania que no tiene italia y yo pensé que podía haber una simbiosis una complementariedad pero creo que es muy poco por desgracia lo que ahora podemos esperar del mundo anglosajón y ahí estoy con Don José Luis. Me da muchísima pena decir esto, pero es que los hechos hablan por sí solos. Y nos preguntamos sobre Estados Unidos. Estados Unidos ha sido, desde la Segunda Guerra Mundial, el gran policía del mundo. Él derrotó al fascismo y al comunismo. Estados Unidos hizo el Plan Marshall. Y Estados Unidos ha sido siempre el escudo protector que hemos tenido las naciones del mundo libre, pensando que por muy poco que nos gusten los norteamericanos, el tío Sam al final llegaría, nos defendería y nos protegería. Pues sabes lo que yo pienso, que los Estados Unidos están cada vez menos interesados en preocuparse de nosotros. Estados Unidos es una nación que va evolucionando hacia Asia, que va creando unos vínculos económicos hacia el otro lado del mundo, y tanto en Iberoamérica como en Europa. Esa presencia gigantesca, temida y amada al mismo tiempo está cada vez más lejana, cada vez más exótica, cada vez menos occidental. Fíjense lo que les digo: cada vez menos occidental. Quizás la reserva de nuestra cultura tengamos que encontrarla en Polonia, en Alemania, en España, en Argentina, en Colombia, en México. Hay posiblemente ese refugio occidente en un futuro quizás no muy lejano. O podemos verlo de otra manera, decirlo de otro modo. Ya somos adultos y tenemos que velar por nosotros mismos porque el gran hermano anglosajón no va a venir a salvarnos. Totalmente de acuerdo con usted, don Jesús. Insisto, igual hasta el gran hermano anglosajón es el caballo de Troya. Milton Puedes preguntar a don Jesús, actívate el audio, luego vas a Dan, luego vuelve Oscar y ya luego pues ya finalizamos. Venga, Milton, ya puedes hablar. Don Jesús, buenas noches. Hola. Ah, eh, hablando ya sobre Estados Unidos, ¿usted no piensa que eh, Estados Unidos le dio la espalda a la Unión Europea debido a este tema y China aprovechó para como tener más alianzas con la Unión Europea como para acercarse más y quitarle el puesto? a Estados Unidos que apoyaba tanto a, a la Unión Europea y viendo esta crisis que está pasando se olvidó de la Unión Europea totalmente. Muy bien, pues le recomiendo que vea la película que precisamente no ya... no no, algunos no han podido descargarla, don Jesús, porque como no estaba en YouTube les ha costado más. Ya una lástima. Una lástima. Una lástima. La próxima vez vamos a tener que buscar algo de acceso libre. Es sí. una pena. Eh, bien. Sí, pues la película precisamente trata esta hipótesis. Lo que yo no sé es si las intenciones de los chinos eran tan amistosas como las de los americanos. Bueno, paso siguiente. Adán, Adán González, actívate el audio y puedes preguntar a Don Jesús. Ya estás. Puedes preguntar, Adán. Sí. Buenas tardes, Luis. Buenas ah. tardes a todos los. Don que... Jesús, buenas tardes. Mi respeto hacia usted. Desde Venezuela, eh, ¿verdad? Primeramente querer... En Venezuela, ¿verdad? Y sí, que... de Venezuela. Vale. Sí, en Venezuela. Eh, voy a hacer un pequeño aporte de lo que personalmente yo yo pienso. Yo creo que dentro de todo este plan macabro existe una palabra que yo yo pienso y considero que debería ser prohibida en todas partes del mundo, que se llama comunismo. Todo parte desde ahí, desde una biología y pienso que eso eso debería ser prohibido erradicado en todo, en toda la faz del planeta ese pequeño aporte y una preguntita que le iba a realizar don jesús este dentro de todo este plan macabro que se pudiera estar llevando de qué manera ve usted el papel que juega la inmigración el inmigrante en sí muchas gracias y buenas tardes Muchísimas muchas gracias adán lo que dice usted del comunismo pues nos lleva al papel de Rusia actual, que no lo podemos desarrollar ahora, quizás sería un tema interesante para otra, para otra tertulia. Y con respecto a la emigración, a la pues es una, cuestión, es una cuestión compleja, que como usted sabe, en algunos sitios desarrolla rechazo y en otros adhesión. Yo le hablo desde mi perspectiva estrictamente personal, que no pretendo dogmatizar ni que tenga valor general. Yo en lo que respecta a América a nuestros hermanos latinoamericanos, yo considero que los emigrantes en realidad son verdaderamente repatriados, sabe que vuelven a su casa. A mí me gustaría que hubiera una política de una emigración ordenada, por supuesto no ilegal, yo no estoy a favor de la emigración ilegal absolutamente para nada, y que le abriéramos los brazos a nuestros compatriotas, vuelvo a utilizar la palabra con todo el sentido del mundo, de Latinoamérica, porque yo creo que juntos podemos hacer cosas muy grandes. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir don Jesús. Lo estaba apuntando para decirlo al final. Somos, aquí somos partidarios de una emigración responsable, eh, legal. Por supuesto, las leyes hay que mejorarlas, hay que flexibilizarlas. Y son nuestros compatriotas. Somos lo mismo, como más de uno pone en los comentarios. O sea, yo estoy hablando aquí ahora mismo con hermanos, tanto don este Jesús estoy. como, Muy como bien, todos posibles. vosotros. Hay que distinguir emigraciones y emigraciones. Vale. Y, y ya está bueno doy paso a óscar padrón venga óscar eres el último salvo alguien que se quiere incorporar en último momento don óscar puedes preguntar Bien. don óscar es letrado que no lo dice por humildad es letrado eh, en, eh, venezolano pero está en perú verdad don óscar estás no, en perú estoy en ahora ecuador, no? ahorita porque no, yo estoy en ecuador en el ecuador perdón puedes preguntar o bueno, no aportar don jesús en el tema de europa como europa ya que ha cambiado el contexto mundial a lo que fue al terminar la Segunda Guerra Mundial y todos los países de Europa como garantía de soporte sacaron todas esas reservas de oro y las enviaron a Estados Unidos porque mi papá me, venía, me podía salvar. Ya que ha evolucionado el mundo, vamos a, estamos en una sociedad de conocimiento, inclusive de posconocimiento y los supuestos de guerra ya como que se minimizan el que Europa en conjunto, no solamente Alemania y Francia, que fueron los primeros perjudicados cuando se cambió de patrón oro, se quitó el patrón oro, retomen todas esas reservas, fortalez, se fortalezcan como, como, como grupo europeo y puedan dar frente a este, a este, a este nuevo orden. ¿Qué reflexión le trae esta, esta aseveración que le estoy haciendo? Y evitar efectivamente la generación de dinero inorgánico, que, que es ese flujo de dinero que, y esa masa monetaria que se genera y trae el desorden a nivel mundial. Bien, yo la verdad es que no soy economista. El papel que puede jugar la reactivación de la economía europea o incluso de la economía mundial, la recuperación de activos en oro, yo no lo sé. Lo que sí tengo bien claro es que hay que fortalecer la economía europea y hacerlo desde una visión unitaria. Aunque la economía de España o la economía de Alemania o la de Italia o la de Luxemburgo puedan resultar un poco perjudicadas, si el conjunto de la economía europea sale beneficiado, entonces es un sacrificio que merece la pena pagar. Pero don Jesús sabrá muy bien, porque yo sé que él es un estudioso del Imperio Romano, lo que ocurrió sí, sí. cuando yo le pregunto, don Jesús, que usted sabe muchísimo, o sea, ¿Es con lo que puedo saber porque quería hablar quería terminar sí. hablando del imperio romano claro pues mire le hago la pregunta y no no o sea ha surgido ¿eh? yo le quiero preguntar una duda que yo lo he leído en alguna ocasión pero usted seguro que me la sabe resolver es cierto que algunos emperadores romanos ya cuando avanzaba el imperio pues a las nuevas acuñaciones pues ya en vez de ser toda la, toda la moneda de oro ya le ponían un poquito de, de otro metal que no era oro y claro los comerciantes que no eran tontos te iban a, ibas a comprar algo y te decían, pues mira esto es o una moneda de las antiguas o dos de las nuevas y ahondando en la pregunta es cierto que en realidad el imperio romano digamos se hundió no por lo que nos decían en los libros de historia que eran los bárbaros que venían sino por un, una implosión un poco por falta de pues un poco los que nos puede pasar aquí en Europa si nos apoltronamos. Le pregunto, ¿eh? Son, son preguntas. ¿sí? Bueno, don José Luis, si le parece, si le parece, con esta pregunta suya damos por conclusa la sesión. Y la vale. verdad es que es usted muy buena persona, pero un poquito malo porque me toca un tema que me gusta mucho y puedo empezar a hablar y no acabar nunca. Otro día podemos hablar, pero no hay tiempo. Otro día podemos hablar del imperio romano. Mire, la crisis monetaria del imperio romano era una situación recurrente y precisamente uno de los elementos mediante los cuales se permitía fortalecer la economía era con una moneda que fuese de un metal noble y que no estuviera bastardeada, que no estuviera mezclada. Precisamente la palabra solidum viene de significa eh, sólido que era una de las monedas que más prestigio tenía porque efectivamente no tenía aleaciones y de ahí viene la palabra castellana sueldo vale y además en determinados momentos de crisis eh, económica pues eh, como ocurrió por ejemplo en argentina en el imperio romano se produjo un receso de la economía monetaria y se pagaba en especie de ahí viene el salario de pagar en yo creo soy de los que creo que en el fondo todos somos romanos o como diría el poeta Shelley, en realidad todos somos griegos porque los romanos son los herederos de los griegos. Uno de los magistrados, uno de los compañeros que me ha ayudado a preparar esta sesión es Jaime Lozano y hacía un repaso con él de los intentos de unificación que ha habido en Europa. El imperio romano, el imperio bizantino, el imperio de Carlomagno. El Imperio Español con Carlos V, hispano-germánico, el Imperio Napoleónico, eh, Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética cuando intentó tragarse a Europa y se tragó la mitad, todos ellos han sido fuerzas que han pretendido unir a Europa, pero que a la postre todas han terminado fracasando la unión europea es el único proyecto que se ha intentado hacer con el consenso de todos los miembros, y por eso por eso es tan difícil pero quizás por eso tiene tanto valor porque ya no es la fuerza militar sino el consenso por eso decía antes que si queremos construir esta europa no con la fuerza de las armas no con la fuerza de la opresión económica como sugiere el cortometraje, sino con el sentimiento la voluntad y la pertenencia en algo mayor lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un sentimiento de patriotismo europeo crear una gran nación europea y la mejor forma de hacerlo es acordarnos de que en el fondo todos somos romanos muchas gracias pues muchas gracias don jesús vamos a finalizar ya la misión hay que Quiera aportar cosas que las ponga en los comentarios, ¿vale? Dar un like. Lo único que os pido es que pongáis un like y que se lo digáis a personas que podemos ayudar. Que ya os digo, aquí no os pongo Patreon ni nada. Ponedla. Yo con que me pongáis like, seguimos así indefinidamente. Le quiero agradecer especialmente a don Jesús su presencia. Y, y muchas gracias a todos los que habéis estado en el vivo. Y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Bye. Chao. Chao, chao. Muchas gracias, chao, adiós. Chao. Adiós. Chao, buenas noches.